Excelente viernes para todos. Estos son los titulares de Ciber TV Noticias Monterrey. Así como lo dimos a conocer primero aquí en Ciber TV, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en un cateo realizado en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, esto en Apodaca. Las autoridades esperan la identificación ya que podría tratarse de María Fernanda. Y sin vacunas y sin venta de bebidas alcohólicas es así como se vivirá el primer fin de semana de vacaciones de Semana Santa y todo por el ejercicio de consulta ciudadana de la revocación de mandato. Y los que ya se preparan son las autoridades en todos los niveles de gobierno para arrancar los operativos por el periodo vacacional de Semana Santa. Eso sí, insisten en que no bajemos la guardia ante la posibilidad de contagio de COVID-19. Además, aún no muere. Sigue viva la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador. La Suprema Corte le dio su aval. Ahora hay que esperar a que se resuelvan los juicios de amparo que interpusieron varias empresas. Y 40 muertos. Ese es el saldo que dejó uno de los últimos ataques de Rusia a Ucrania. Bombardearon también una estación de tren. Esto a pesar de la presión internacional encabezada por los Estados Unidos. Y bien, vamos a ver ahora un avance en los deportes con Rafa Martínez. Nayeli, buenos días, gusto saludarte, bueno pues malas noticias para ti, porque sé que eres tigre, los tigres perdieron el día de ayer ante los tuzos del Pachuca, dejaron ir la oportunidad de seguir de líderes, tenemos todos los detalles. Bueno, muchas gracias Rafa, ya queremos saber estos detalles que veremos en los espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana. Hoy en los espectáculos, Ángela Aguiral explota después de que se difundieron unas fotografías de ella estrenando un romance. Más adelante tengo los detalles en los espectáculos. Gracias, Poncho. Y ahora vamos a ver un avance del pronóstico del tiempo con Julie Castillo. Buenos días, gracias Nayeli, excelente viernes para todos, iniciamos ya el fin de semana y las temperaturas máximas para esta jornada se estiman que estén alcanzando los 27 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado a estas horas de la mañana ya en el transcurso de la tarde se empieza a despejar completamente el cielo y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura el termómetro oscilando de los 20 a los 21 grados centígrados escasa nubosidad, sin pronóstico de precipitación y la humedad relativa en 35%. Más adelante, el reporte completo. Gracias, Julie. Ya a esta hora de la mañana vamos a enlazarnos rápidamente con nuestro compañero Marcial Pasarón. Él tiene toda la seguridad en el estado. Marcial, buenos días. Adelante con la información. Hola Nayeli, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Bueno, vamos a darte a conocer la información de lo que se ha generado en las últimas horas. Como lo informamos, lo informamos el día de ayer allá en el municipio de Apodaca durante un cateo que fue realizado por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, también agentes de la Fiscalía Antisecuestros, bueno, localizaron el cuerpo de una mujer sin vida en el interior de una casa. Estos hechos eh, provocaron también la movilización de policías, de servicios periciales. Hasta este punto, la, también la Fiscalía Estatal bueno, presume que podría tratarse del de, eh, cuerpo de María Fernanda, quien se encuentra desaparecida desde el pasado domingo, cuando su familia pues, solicitó a la Fiscalía eh, que emitiera una, eh, bueno, un boletín de búsqueda para poder localizar a María Fernanda. Sin embargo, te repito, hasta el momento todavía continúan las investigaciones. Este cateo ocurrió el día de ayer alrededor, empezó alrededor de las eh, 8 o 9 de la mañana y terminó hace apenas unas horas del día de hoy, cuando ya llegó, llegó hasta este lugar en la, la unidad de servicio médico forense para retirar los restos encontrados en este sitio. Además de este cateo, también la Fiscalía cateó otros domicilios ubicados eh, cerca de esta zona donde se localizaron algunas evidencias, pero en el lugar donde se ubicó el cuerpo de esta mujer se encontraron también otros este, otras pistas que pueden llevar ya a la detención de, del presunto responsable del fallecimiento de esta persona. Así es que vamos a estar al pendiente, Nayeli, de lo que, cómo transcurren en estas últimas horas las este, investigaciones por parte de los agentes de la Fiscalía de, especializada en antisecuestros. Por otra parte, ahora vamos a darte a conocer esta información, este incendio que ocurrió en el centro de la ciudad de Monterrey sobre la calle de Madero y Juan de la Barrera. En un principio, los, que, los automovilistas que reportaron este incendio señalaban que había... Fuego en un, en un negocio Lo que provocó que llegaran ahí Dos máquinas de bomberos, también elementos de protección Civil de Monterrey, pero al momento De acercarse al sitio se dan cuenta que se trataba De basura, lo que había así Lo que se estaba quemando en este sitio Las maniobras contra incendio Fueron por algunos minutos y posteriormente Se retiran de este lugar Y por último, también vamos a darte a conocer Otra información, este sujeto Que ves en las imágenes este hombre, que fue identificado como Walter Ernesto, de 38 años de edad, pues fue detenido luego de que en el interior de un centro comercial sobre la avenida Juárez y Morelos, en pleno centro de Monterrey, utilizó su teléfono celular para tomar imágenes de a una mujer que iba acompañada de su esposo y su hija. Sin embargo, la, esta persona, esta dama, pues le, le avisa a su esposo, si no, este sujeto se retira de inmediato del lugar, pero elementos de la Policía Turística de, de Monterrey de inmediato realizan un operativo y logran detenerlo en el cruce de la calle de Morelos y Emilio Carranza. Esa persona negaba los hechos, sin embargo, se le decomisó el teléfono y ahí se encontraron las imágenes que había tomado a esta persona. Así es que ya se encuentra detenido y a disposición del Ministerio Público. Nayeli, bueno, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad. Que es la respuesta también por parte de las autoridades. Muchas gracias. Claro que sí, hasta luego, muy buenos días. con las notas locales, 10 es que en Nuevo León la ola de inseguridad prevalece a la fecha 16 mujeres continúan sin ser ubicadas y la inacción de las autoridades incrementa la molestia de las familiares de las víctimas, vamos a ver lo siguiente El pasado 8 de marzo miles de mujeres salieron a las calles de México para exigir justicia por todos los hechos violentos que han ocurrido con el paso de los años, los cuales continúan sin ser resueltos las mujeres representan el 24.70% de personas desaparecidas en México de todas las edades. Tomando en cuenta solo a las menores de edad, el porcentaje se incrementa a 55.30% de las desaparecidas, de las cuales la mayoría de ellas tienen entre 10 y 17 años, de acuerdo con el informe de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. En Nuevo León, la Agencia Estatal de Investigaciones mantiene activa la alerta de 16 mujeres que no han sido localizadas. Algunas de ellas llevan hasta un mes desaparecidas. Los municipios en donde han desaparecido son cuatro personas en Monterrey, tres en Apodaca, tres en Juárez y una en los municipios de Juárez, García, Santa Catarina, San Nicolás, General Terán y Pesquería. La mitad de ellas son menores de edad. Abril Andrea Zúñiga Monsalvo, de 18 años, Sofía Sauceda Sánchez, de 15 años, Liz de Grace Luna González, de 16 años, Irma Margarita Colunga Bravo, 34 años, Lisi Marbella Maradiaga Rivera, de 15 años, Paulina García Solís Pequeño, 16 años, Karen Yedid Valencia Hernández, de 24 años, Ana Marbella Romero Callejas, 15 años, Alison Campos Cervantes, 12 años, Yolanda Martínez Cadena, de 26 años, Celeste Tranquilino Hernández, 16 años, Jennifer Medina Patricio, 16 años, Diana Melisa Cárdenas Delgado, de 28 años, María Fernanda Contreras Ruiz, de 27 años, Irán Cruz Ángel, 20 años. Ella iba acompañada de su hijo menor, Osvaldo Fabián Cruz Ángel, de 2 años, Brenda Karina Torres Vázquez, de 30 años. Ella también iba acompañada de sus dos hijos, Rodrigo y Luna, de 10 y 4 años, respectivamente. Pese a la inacción de las autoridades, los familiares, amigos y conocidos mantienen la búsqueda de sus seres queridos. Para brindar información que ayude a su localización, favor de comunicarse a los teléfonos 81-20-20-5700 y al 81-20-20-4411. Para CiberTV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias, a Salma, por esta información. Y mire lo siguiente, el Poder Judicial de Nuevo León dio un revés a la petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para posponer la audiencia por la polémica requisa a la Ecovía, al notificar que el proceso se realizará este viernes como se tenía programado. De acuerdo con la notificación, el Poder Judicial mantiene la audiencia a las 2 de la tarde del día viernes, hoy 8 de abril, luego de confirmar esta acción mediante un oficio. El miércoles por la noche trascendió la solicitud de aplazamiento de la audiencia inicial, hecha por la propia fiscalía, no para detener el proceso sino que buscaba contar con más tiempo para integrar la carpeta que presentaría ante el juez pese a ello, anteriormente el litigante dio a conocer que esta audiencia será privada y de manera virtual misma, en la que también se buscará imputar además de al exgobernador a sus ex colaboradores Roberto Rizuldi, Jorge Longoria y Manuel González, por el delito de abuso de autoridad en la requisa de la Ecovía. Mire la siguiente información y es que el gobierno del estado de Nuevo León oficializó dos días sin bebidas alcohólicas por la consulta pública de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está la medida pues, que se implementará a las 0 horas de este sábado y también hasta las 23.59 del domingo, es decir, hasta las 12. El Instituto Nacional Electoral ha solicitado la colaboración del gobierno de Nuevo León en el proceso de revocación de mandato, así lo informó en el Estado en un comunicado, a fin de establecer medidas en materia de restricción en venta de bebidas alcohólicas para preservar el orden y garantizar el adecuado desarrollo de dicha jornada, pues esta restricción similar a las elecciones constitucionales aplica a la venta de bebidas abiertas o cerradas, en todo tipo de expendios, ¿eh? pero no al consumo con productos adquiridos previamente. La vigilancia del cumplimiento corresponde a los municipios mediante sus áreas de inspección y vigilancia. Por la consulta también se decidió suspender las brigadas de vacunación desde el día miércoles, así lo informó la Secretaría de Salud Estatal, Alma Rosa Marroquín. Se pone en pausa la vacunación por el tema de la veda electoral. Dijo, hay que continuar con la estrategia en días posteriores. Y mira la siguiente información, y es que en el proceso de revocación de mandato de este domingo, el primero en la historia del país, se instalarán pues 2.614 casillas, el 37.3% de las 7.003 que se habilitaron en los comicios del 6 de junio pasado en Nuevo León. En cada casilla, un máximo de 2.000 lectores podrá emitir su opinión en contra o a favor de la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Las casillas serán operadas por 7.842 ciudadanos, Podrán participar 4.158.880 electores de Nuevo León en el proceso de revocación, según la Junta Local del INE. A nivel nacional, se instalarán 57.517 casillas, mientras que en el proceso, pues eh, ya sea electoral del 6 de junio, fueron también 162.000. Mire lo siguiente, y es que el próximo domingo 10 de abril en México se celebrará una inédita consulta popular para decidir la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador en el cargo. Independientemente de la polémica que ha causado pues, la consulta de revocación y su promoción, aquí le vamos a decir lo que deben de hacer si desean participar en este ejercicio democrático. La pregunta que aparecerá en las boletas del día de la consulta es la siguiente, ¿estás de acuerdo en qué...? nombre, presidente de los Estados Unidos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Bueno, esta es la pregunta. Las opciones de respuesta serán, eh, las. ya estamos viendo ahí también en las imágenes precisamente estas boletas, las respuestas serán el inciso A que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza. El inciso B dice que siga en la presidencia de la República. Así lo va a ver el día pues, también de este fin de semana, este domingo, precisamente esta boleta y vamos a más información y es que previo a las vacaciones de Semana Santa elementos de fuerza civil ya están preparados para arrancar con el operativo de seguridad y es que desde este jueves se pueden observar un grupo de patrullas instaladas en la explanada de los héroes, lo que ha llamado la atención y pues obviamente ha preocupado a los transeúntes que pasan por el Palacio de Gobierno, al momento hay 50 patrullas ya colocadas, las cuales de acuerdo con el Departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, estarán participando participando ya en el arranque del operativo de semana santa que está encabezado también por el gobierno del estado y mire desde el pasado 25 de marzo brigadistas y autoridades de distintos niveles de gobierno se encuentran trabajando para sofocar el incendio en la sierra de santiago que al momento ha afectado a 3.000 hectáreas lamentablemente conforme pues ha avanzado el incendio se sumaron aeronaves para atacarlo desde puntos de difícil acceso para brigadistas el pasado lunes 4 de abril el avión DC-10 AirTank llegó a Nuevo León para realizar descargas con líquido retardante. Debido a que el incendio se ha salido después de control, familias han sido también desalojadas de zonas como Potrero Redondo y de Puerto La Camotera. El Estado, a través de titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por el incendio que se originó presuntamente por un acto humano. Martínez señaló que las personas que resulten responsables por el incendio forestal podrían ir a la cárcel y recordó la modificación del decreto que establece zonas de veda para el uso de fuego. Y mire, al considerar que pues no ha tenido pues, una eficiencia adecuada y que le generaría un impacto negativo, diversas cámaras empresariales en Nuevo León manifestaron su rechazo al aumento en las tarifas industriales y comerciales de agua por hasta un 91% por lo que buscarían se revierta. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey, la Canaco, Javier Arteaga, Arteaga, bueno junto a representantes de la Caintra y la Canirac y de la Asociación de Hoteles, pues señalaron que buscarán que antes llegue obviamente el recibo de abril y se pueda llegar a un acuerdo con el gobierno estatal. Durante una rueda de prensa, el líder empresarial reiteró que con la aplicación de un 10% de aumento es suficiente para lograr reunir la cantidad que se requiere para invertir en nuevos sistemas para atraer el vital líquido a Nuevo León. Asimismo, pues, criticó que antes de subirle los cobros a agua drenaje de Monterrey debería primero ser más eficiente en el cobro a los adeudos que mantienen tanto el gobierno estatal como los municipios. Y miren, nosotros vamos ahora con nuestra compañera Yuli Castillo va a hablar acerca de todo lo que nos corresponde referente al pronóstico del tiempo.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 Soldep de méxico presenta bien ahora pasamos a la sección nacional y es que el presidente andrés manuel lópez obrador señaló esta mañana en su tradicional conferencia de prensa mañanera que la resolución de la suprema corte de justicia de la nación respecto a la validez de la ley eléctrica es histórica y patriota Estoy muy contento, fue una muy buena decisión que demuestra que hay un auténtico Estado de Derecho porque no fueron todos los ministros los que votaron a favor. Aseguró que pues no quería hablar mucho antes de que la Corte resolviera el asunto porque sabíamos la trascendencia y lo que le interesa al grupo que estaba pues abusando también del marco legal que se construyó durante el periodo neoliberal para destruir a la CFE y lucrar. Se reparó el daño, se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos, en el precio de la luz, estoy muy contento, reiteró. El mandatario insistió en que antes pues, no se consideraba a las hidroeléctricas como generadoras de energía limpia. En el periodo neoliberal se decía que las únicas energías limpias eran la solar y las de iniciativa propia. Y mira, México se quedó fuera de los 25 países más atractivos para invertir a nivel mundial por tercer año consecutivo de acuerdo con el ranking de la consultora Kearney. En el caso de México, a los inversionistas les preocupa el aumento de las presiones a los organismos autónomos, las reformas, principalmente en materia energética, la baja proactividad para impulsar el crecimiento económico y las obras de infraestructura costosas con bajo impacto de desarrollo. Ricardo Janiane, director de Kearney México, aclaró que nuestro país el país mejoró a pesar de haber quedado fuera de los primeros 25 puestos, en los que por primera vez entró Qatar. El directivo advirtió, pues, que si se aprueba la reforma electric, eléctrica tal y como la presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentarán los precios de la energía y representaría un retroceso al objetivo de moverse hacia energías limpias. El 2016 nuestro país cayó al lugar 18 en el año 2017 y 2018 subió al 17 y en el año 2019 cayó al 25. Tras ese año México no ha figurado en la lista. Y miren un grupo de supuestos habitantes de San Cristóbal Amatlán, localidad de la región Sierra Sur. Desamarraron, bueno, desarmaron, perdón, a seis elementos de la Guardia Nacional, imagínense. Asimismo, les impidieron la salida al pincharles también pues, los neumáticos de la patrulla donde se desplazaban, reportaron corporaciones policíacas de Oaxaca. Posteriormente, bloquearon el acceso a la población ubicada en el distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz con el propósito de evitar el ingreso de autoridades estatales y federales que pretendieran rescatar a los elementos cautivos. Los inconformes mencionaron que la presencia de la Guardia Nacional perturba el conflicto interno que mantienen con la autoridad municipal electa por el sistema de usos y costumbres ratificada por el Tribunal Electoral, pero desconocida por ellos. Desde el año pasado, tras celebrarse la Asamblea para elegir a la autoridad municipal de San Cristóbal Amatlán, un grupo de habitantes se inconformó con la elección local, por lo que han recurrido a distintas instancias electorales. Y en el séptimo día de paro general de labores de la mayor parte de los integrantes de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas, que cuenta con 800 agentes, pues la situación se ha agravado luego del fracaso en la mesa de negociaciones, donde funcionarios del gobernador David Monreal Ávila advirtieron que tienen la capacidad financiera para liquidar y despedir de una sola vez hasta 150 policías. Imagínense que son los que encabezaron la movilización. Pero tras la reunión a puerta cerrada que encabezó pues, Gabriela Pinedo, secretaria general de gobierno y el general Adolfo Marín Marín, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, los policías que estuvieron presentes en la mesa de negociación señalaron que en probable despido masivo pretende cubrirlo el régimen de David Monreal Ávila con expolicías federales que no cumplieron en la Guardia Nacional por no cumplir con los exámenes de control y confianza. La situación es tensa en la entidad, pues además de la toma de la sede también de por parte de la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad, así como el palo de labores en los cinco puntos de revisión carretera en la entidad, pues se continuó este jueves con el bloqueo del de Congreso del Estado de Zacatecas, ubicado en el centro histórico de la capital zacatecana. Y mire la siguiente información, y es que habitantes del ejido Aquiles Cerdán, perteneciente al municipio pues de San Pedro de las Colonias, también en Coahuila, denunciaron el envenenamiento masivo de perritos y gatos, esto en el ejido. Según los afectados, van más de 30 perros y gatos que mueren lamentablemente envenenados por ingerir galletas y comida envenenada, imagínense, misma que es esparcida a lo largo y ancho del ejido hasta el punto de intoxicar también a los animales que no son callejeros. Ante esta situación piden justicia a las autoridades pues aseguran es muy peligroso que algún menor tome por error la comida o las galletas y las ingiera. Además, los habitantes de la comunidad aseguran que los amantes de lo ajeno son quienes han empezado a envenenar a los perritos de la calle. Por esta razón piden ayuda a las autoridades municipales y en materia de protección animal para dar y castigar con los responsables. También le exigen a la dirección de seguridad Pública de San Pedro más atención al ejido, toda vez que no hay rondines suficientes para ahuyentar a los amantes de lo ajeno. Bueno, estamos en vivo, son precisamente las 10 de la mañana con 31 minutos y a esta hora vamos pues precisamente a darle las gracias a toda la gente que nos está sintonizando y vamos a dar lectura ya a algunos comentarios, saludos, como lo son Lidia Alejandra García, buenos días a todo el equipo de Ciber TV, Lidia, muchas gracias por sintonizarnos, Adriana Verástegui, muy buenos días, Alfonso Martínez Martínez, él también es un fan muy destacado, todos los días comenta, muchas gracias, Alfonso, David, ¿ahora dónde estás, David? Anteriormente estabas en Alemania, en Ucrania, ahora desde donde nos escribe saludos para ti rosario garcía saludos muy buenos días polo villarreal ya llegué todos bien saludos a todo el equipo todo bien hasta ahorita muchas gracias polo y sigan también compartiendo y obviamente pues dándole me gusta a esta publicación esta transmisión en vivo que tenemos muchas noticias para ustedes nosotros ahora vamos a una parsa comercial quieres que tu publicidad se vea y se escuche así que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sulta. ingredientes orgánicos, El concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante...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 Vamos rápidamente a lo que está pasando internacionalmente en el mundo. Dos personas resultaron muertas y de una decena de heridas este jueves en un tiroteo en el centro de la ciudad israelí de Tel Aviv. Atacante sigue fugado y las fuerzas de seguridad piden a los ciudadanos que permanezcan encerrados en sus casas mientras prosiguen con las tareas de búsqueda y captura. Dos hombres de 30 años fueron declarados muertos tras ser trasladados al hospital. Tres heridos están en estado grave y otras cuatro personas padecieron heridas también leves. Según el Servicio de Emergencias Israelí, todo ello se produjo después de que pues, un atacante llevara a cabo un grave tiroteo en varios puntos del centro de Tel Aviv, entre ellos en un bar, lo que sembró el caos y el pánico en la urbe costera. Imágenes difundidas por medios y redes sociales mostraron gente corriendo por las calles y la policía intentando atrapar al agresor. Este, el, el, es este, el cuarto ataque... En Israel, pues es un poco más de dos semanas y escala también aún más el repunte de tensión generado tras tres ataques cometidos por ciudadanos árabe-israelíes y en palestino también que salaron, pues se saldaron con un 11 muertos en pocos días. Muy lamentable. Y mire lo siguiente: cerca de 40 personas lamentablemente han muerto y más de 100 han resultado heridas en un ataque con cohetes rusos en una estación de tren de Kramatorsk. Esto en el oeste de Ucrania, donde los civiles intentaban salir de la región para refugiarse en zonas más seguras del país. Según la agencia Reuters, bueno, tres trenes que transportaban evacuados fueron bloqueados en la misma región de Ucrania el jueves después de un ataque aéreo, según el jefe de los ferrocarriles de Ucrania. Ucrania y Occidente ya habían informado de que las fuerzas rusas se han estado reagrupando por una nueva ofensiva en el este del país y que Moscú planea apoderarse de la mayor cantidad de territorio en la región del Donbass, fronterizo con Rusia. Las autoridades locales en algunas áreas han estado instando a los civiles a que se vayan mientras sea posible y relativamente seguro hacerlo. Esta ciudad está en el eje por lo que van, van avanzando también los rusos para embolsar una buena parte del ejército ucraniano que combate en el Donbass, en aquella región, según también advirtieron analistas militares occidentales desde hace días. Y mire la siguiente información y es que el paro nacional del transporte entra hoy en su décimo día en Perú con numerosos puestos de bloqueo en las rutas del sur del país y violentas protestas en diversas zonas que ya han provocado al menos seis muertos. El último de ellos este miércoles y varios heridos según la prensa local. Los choques entre los manifestantes que forman parte de los sectores del transporte y de la agricultura y la policía fueron particularmente duros en Lima y en la ciudad portuaria de Callao. El diario de la República informa... Hoy que la última de las víctimas fatales de la violencia fue Johnny Quinto Contreras, que murió lamentablemente a ser alcanzado por una bala perdida en la cabeza. Hoy en Huancayo, departamento de Junín, bueno, una de las zonas donde más intensas son las protestas, el presidente Pedro Castillo presidirá pues una reunión con el Consejo de Ministros. Los manifestantes piden medidas de contención del aumento del precio de los combustibles y de los alimentos. La Fiscalía de Perú ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer la muerte de tres personas en las provincias de Jawa. Y Concepción durante las protestas ciudadanas también registradas entre el 28 de marzo y el día 2 de abril, según ha informado en un comunicado. Y mire, vamos a esto. Estados Unidos tendrá por primera vez en su historia una juez afroamericana en la Corte Suprema de Justicia después de que el Senado confirmara el día de ayer a Kentaji Brown Jackson, propuesta por el presidente Joe Biden para sustituir a Stephen Bridger, que se retirará cuando termine la temporada judicial. El presidente Joe Biden lo calificó de momento histórico para el país. Biden invitó a Jackson a la Casa Blanca para seguir con él Pues la votación de confirmación en el Senado que concluyó con 53 votos a favor y 47 en contra y significa que en unos meses se convertirá además en la quinta mujer que viste la toga del supremo en sus 232 años de la historia. Jackson contó con el apoyo de tres republicanos del Senado durante un proceso de confirmación agotador y en ocasiones brutal que le dio a Biden una aprobación ...bipartidista para su primer candidato a la Corte Suprema con solo 42 días... ...fue además una de las confirmaciones más breves de la historia. Y el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres de Antiquioía... ...comunicó que hasta el momento son 12 muertos, 9 heridos y 2 desaparecidos... El saldo que deja la avenida Torrencial, presentada en la madrugada del 7 de abril, eso en eh, aquí Occidente con Antioquía. Las fuertes lluvias generaron crecientes súbitas en la quebrada La Antigua y afectaron principalmente a trabajadores de la mina, el porvenir. Con respecto a los heridos, las autoridades informaron que la mayoría fueron trasladados al municipio de Frontino. Llegaron siete heridos, hay tres que se les dio de alta, hay uno que está saliendo para Medellín y dos que se remitieron, uno para Medellín y otro para Santa Fe de Antioquía. Manifestó Caracol Radio Beatriz Moreno, gerente del Hospital del Frontino. Y mira, ahora vamos con nuestra compañera Carla y ella nos va a hablar acerca de las tendencias.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 Está otro? Es que se mueve bien, pues. así menos, ya, tómala, tómala ¿Cómo que así? Ande para un lado. No, me voy a agachar. <risa> ¡Ah! ¡Se está muriendo! Güey, <risa> no se está riendo de ti. La foto no. a mí.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 para hacerlos virales. Nos vemos. Y bueno, pues nosotros ahora vamos a los espectáculos, ya se encuentra listo Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta mañana de viernes, gracias a 12 es viernes y nosotros más que felices y contentos porque cerramos semana y lo hacemos como siempre dando toda la información de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Hoy traemos mucho de la farándula y vamos a arrancar con alguien quien también ya cerró prácticamente su estancia en nuestro país, de quien hablamos, de los chicos de Coldplay, a quien estamos viendo justamente en la pantalla atrás de mí. Finalmente ¿por qué decir? Es porque la verdad es que incluso también mucha gente estuvo haciendo un trendy topic que ahorita le vamos a mostrar primeramente hablemos de que el día de ayer se llevó a cabo el último de los ocho conciertos que sí parecieron eternos para muchos de la banda británica que de verdad nos dejan tremendo sabor de boca, dejan la vara en lo más alto para cualquier otro concierto de talla internacional que venga y bueno por supuesto nos dejan ya con las ganas de que regresen pronto y disfrutar una vez más de uno de los mejores conciertos que todos los miles, miles de fanáticos que estuvimos en alguna de estas presentaciones, disfrutamos y que de verdad lo decimos una y otra vez, nos mostraron o nos hicieron disfrutar del mejor concierto de nuestras vidas y no lo digo exagerando sino todo todo lo contrario. Y bueno, pues estamos viendo justamente parte de estas imágenes que se vivieron el día de ayer, subieron a otra chica a cantarle uno de los temas, esa eh, joven que veíamos hace unos minutos en, el, en la pantalla que seguro no durmió por esa emoción de estar frente a Chris Martin, quien le cantó, pues así, frentecito, a menos de un metro, ahí está, miren nada más, ella no se lo imaginó, llegó al concierto, fue seleccionada y Chris Martin le cantó un poco, vean bueno, nada más la cara de emoción de esta joven, así como muchos otros lo vivieron, quienes también tuvieron la oportunidad en diferentes conciertos de ser subidos a la plataforma o al escenario por parte de los integrantes ayer como le menciono pues se despidieron ya con ese tremendo concierto la gente eso sí de verdad que lo, lo, lo vemos poco ¿eh? durante todos estos días que estuvieron en nuestro país los comentarios a través de las redes sociales eran prácticamente los mismos que todo mundo había disfrutado de un tremendo concierto un concierto a nivel mundial y bueno pues los responsables la banda de compliquen como le menciono el día de ayer finalmente agradecieron y para ponerle más emoción a esto ayer como no lo había hecho en nuestro país Chris Martin se bajó del escenario a cantar entre el público, obviamente, ahí abajito, logo, logo, pero literal entre el público, esa es la imagen, no, no, no, aquella cosa se caía. Aquella cosa se caía por este momento que les hizo eh, pues vivir justamente el cantante, el vocalista de la banda británica a todo el público quien no perdió la oportunidad de acercarse, de tocarlo, de tomarle fotografías, el video para el recuerdo y bueno, parte de estas imágenes quedaron grabadas porque serán parte de un material que ya en un futuro obviamente estará lanzando la agrupación británica, bien con Coldplay que de verdad nos dejaron tremendo sabor de boca durante su paso por nuestro país y hablando justamente de ellos, ayer se hacía este trending topic de que para muchas personas pensaban, bueno, se sentía que Coldplay ya tenía semanas y semanas y semanas, meses, a mucha gente se le hizo pues eterna la estancia de la agrupación y no es queja, simple y sencillamente que ayer se hizo pues, eh, sí, este trending topic de menciones o mensajes como este, los de Coldplay ya llevan tanto tiempo en México que ya tiene un perro con playera de Cruz Azul en la azotea del edificio donde se hospedan, qué más había justamente en redes sociales, los de Coldplay ya llevan tanto tiempo en México que ya piden la renuncia del Tata Martino y al Chicharito para la selección mexicana así como estos mensajes de verdad había una lluvia ayer en la plataforma de Twitter, los de Colple llevan tanto tiempo en México que en la puerta donde se hospedan ya pusieron respeto en mi entrada y yo respeto su coche, los de Colple llevan tanto tiempo en México que en la puerta donde se hospedan ya pusieron se visten niños dioses de verdad, es que había muchos, muchos mensajes eh, otro más, los de Colpe llevan tanto en México que ya en la mañanera bueno, así como estos, era una lluvia de mensajes bastante divertidos los de golpe llevan tanto en México que ya debaten entre ellos si la quesadilla lleva queso o oh no, un tema de verdad de debate en los extranjeros, los de golpe llevan tanto tiempo en México que ya odian al dame bueno, no terminaríamos porque de verdad es que así fueron todos estos mensajes que ayer como le menciono se hicieron Trendy Topic en las redes sociales, hoy por la mañana amanecíamos con más, ya tienen citadores por parte del SAT invitándolos a realizar sus declaraciones, sí, Chris Martin ya sabe que en el Oxxo no hay sistema divertidos la verdad y bastante Llenos de ingenio, porque ya saben que para algo, eso se nos da muy bien a los mexicanos. Bueno, más estamos viendo muchos, muchos más mensajes que salieron justamente de este training que el día de ayer. Pues bueno, ya prácticamente estaban despidiendo al golpe. Esos de golpe ya están a nada a ser invitados de lujo. A algún partido de la selección mexicana. Llevan tanto tiempo en México que ya también odian a Carla Panini, ¿no? Si le digo que de verdad el ingenio de los mexicanos para este tipo de cosas. Bueno, nos llevamos la medalla de oro, ¿no? Pero bueno, ahí están justamente bastante divertidos. Si usted quiere leer más, métese a Twitter, ponga solamente. Eh, pues golpe y créanme que le va a aparecer muchos mensajes de este tipo. Bueno, pues toda la buena suerte, por supuesto, no la necesitan. Es una agrupación de nivel mundial y ahora pues seguirán con su gira por otras partes de nuestro planeta. Vamos a terminar información ahora, información diferente y vámonos con Ángel Aguilar. El día de ayer Ángel Aguilar estuvo compartiendo un video después de que se difundieron algunas fotografías que yo creo que de verdad... Ella la metió más drama y lo hizo innecesario. Ayer se estuvieron pues divulgando unas fotografías del productor musical Guzzi donde pues se da así justamente un besito de lengua, por así decirlo, porque pues es lo que muestra la fotografía. Esa fotografía fue compartida en redes sociales y otras donde está abrazada normal. Pues esa imagen, obviamente, ayer esa imagen que estamos viendo, la cual no le gustó nada a Ángel, Ángel Aguilar que se haya divulgado, Después de ello, pues hizo un video donde dice que se siente violentada porque se compartió una imagen que ella no le hubiera gustado, que se compartía en redes sociales y así lo dijo. Me siento triste, defraudada, no, no puedo creer que estoy en este video. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo, que salieran. Es, me siento violentada, me siento de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Eh, me duele haber confiar en que en, en una persona que yo no debí confiar. Me duele haber sido defraudada por, por una persona que yo, la verdad, nunca en mi vida pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto. Porque esto no solamente es una imagen que ha estado circulando, esto también es algo que ha estado afectándome como profesional, me ha afectado económicamente, me ha afectado en mi vida personal, amorosa ni se diga, con mi familia... Bueno, esta está justamente parte de este mensaje que dura seis minutos, el cual, el cual fue compartido a través de su cuenta de Instagram. Sí creemos que le echó mucho drama, ¿por qué? Porque lo que hizo es que puso en foco todavía más esta situación, lo hubiera dejado pasar por alto, y miren, la verdad, todo el mundo hubiera dicho, ah, pues ya trae novio, anda con un galán, se dieron un besillo, y nada ya sería todo, pero no, hizo este video, lo cual, como le menciono, pues hizo que obviamente esto generara un poco más, eh, pues, todo este drama que en redes sociales sí le ponían, creo que le metió pues este, ahora sí que crema además, pero bueno, pues ahí los opiniones del público, y también también así la opinión de Ángela Aguilar ante estas fotografías que ayer se divulgaron en las redes sociales. es la información de los espectáculos, que tenga un excelente fin de semana. Bueno, le tenemos información de último momento, y es que hace unos momentos en la rueda de prensa, también por parte del Estado, el vicefiscal del ministro público, también del Ministerio Público del Estado de Nuevo León, Luis Enrique Orozco Suárez, bueno, detalló sobre las investigaciones de Cateo este en el municipio de Apodaca, después de que encontraron el cuerpo de una mujer, el cual se presume pertenece al de María Fernanda. Vamos a escuchar. Se hizo contacto con todas las personas que se supo. Eh, María Fernanda tuvo contacto desde incluso días anteriores al último momento en que fue vista con vida. Esto incluye el sábado e incluso el viernes. Se verificó esa información con eh, testigos, de lo cual se obtuvo información. A partir de esto eh, se hicieron diversas solicitudes para análisis de cámaras, para compañías concesionarias de telefonía, en ánimo de establecer la ruta que hubiera seguido María Fernanda. y eh, Esta información llevó en principio a la ejecución de diligencias de cateo en diversos domicilios sin resultados positivos, continuó la investigación, eh, especialmente el día de ayer durante la mañana y la tarde se documentaron algunos actos de investigación que concluyeron con la solicitud de cateo de este domicilio ubicado en la zona cercana a Santa Rosa, en el municipio de Apodaca y donde finalmente, repito, se confirmó el hallazgo de una eh, mujer. Bueno, más adelante en el corte informativo le vamos a tener más información sobre esto. Y ahora nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a la información deportiva con Rafa Martínez.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 O sea, eh, eh, es, es raro no ver no, porque sobre Rafa, todo. No. Pero ahí está, esa dedicada para ti, Layeli. No, Dedic que mira que tu fuerte. cara, mira tu cara. eso, bien. Pero... viene a la producción que switchó le viene no, en el momento no, no, es que exacto eso no se hace, que tenías la baba colgando.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 Y bueno, nosotros despedimos este noticiero siendo las 11 de la mañana con dos minutos, no sin antes recordarle que nos vea pues obviamente en nuestro corte informativo de las 12 del mediodía y vamos a dar lectura a algunos eh, saluditos que ya nos están escribiendo, saludos Nayeli desde Monterrey a Noé Gilberto Rodríguez, muchas gracias Noé por escribirnos, Jesús Moreno también él es súper fan de nosotros, muchas gracias Jesús. Lola Garza nos comenta buenos días, van a estar muy cambiantes las temperaturas, cuiden a sus mascotas también mucha agua y no los dejen a la interperie es muy cierto, Lola, hay que cuidar a nuestras mascotas, Polo Villarreal, ya habíamos leído los mensajes de él, y Romy García, muchas gracias, aquí están nuestras redes sociales, escríbanos, síganos aquí, en portal web, noticias, ciber -tv noticias cibertvnoticiasmonterrey.com, en Facebook, slash cibertv, en Twitter, cibertvnoticia 1 en Instagram, slash, tv y en TikTok, Noticias. Ahí también, pues, escríbanos, estén pendientes, obviamente, de toda la comunicación directa con nosotros, y de igual manera, pues, aquí mismo, en las transmisiones en vivo. Nosotros nos despedimos con esta imagen de la Avenida Constitución en el municipio de Monterrey. Muy buenos días.